Hoy nos hemos trasladado a la localidad de Adobes, donde esta singular población se encuentra enclavada encima de un cerro. Impresionantes son sus espectaculares vistas sobre la Sierra de Caldereros y del Parque Natural del Alto Tajo. Diversos actos se realizaron en la semana antes del pregón inaugural de las fiestas patronales, como por ejemplo la cena con gaiteros para los jubilados. Y la alcaldesa de la localidad, Cristina Murciano, dio inicio a los actos oficiales. Quiero que sepáis que me siento muy orgullosa de ser la alcaldesa de este bonito pueblo llamado Adobes. Pueblo en el que nací, en el que me he criado, vivo y espero poder vivir por mucho tiempo. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro vecino y hoy también teniente alcalde de este ayuntamiento, Alberto Herranz. En el poco tiempo que llevo ejerciendo el cargo de alcaldesa, he recibido muchas muestras de cariño por parte de, de muchos de vosotros de los que estáis hoy aquí y de muchos otros que no están, lo cual agradezco enormemente. También agradezco de corazón a Juana Jiménez por brindarme todo su apoyo y le doy las gracias por todo lo que ha, bueno que ha hecho por Adobes en todos estos años. ...de tus gentes, de tus aires, de tus aguas... ...de tus pinos y el verdor de tu desa... ...esperando la inspiración de las musas... ...rebusqué en mi casa... ...entre las fotos y los vídeos de los años 70 y 80... ...y me quedó un sabor agridulce... ...en cuanto regresé al pueblo... ...tuve necesidad de recorrer sus calles... ...sus plazas, sus fuentes y alrededores... ...reconfortándome la belleza de cada uno de sus rincones... Al regresar a casa, igual, cerré los ojos viva, doble, y dejé volar mi imaginación. Impresionante el volteo de las campanas durante la procesión y, con anterioridad, se había celebrado la misa. Y como no podía ser de otra manera, animadas verbenas animaban la noche.